Hola a todos, gracias por estar aquí. Es mi primera vez de usar Zoom. Es nuestra tercera sesión para organizar el campo de Chi para organizar el campo de Chi para China, para Wuhan y para todo el mundo. En las últimas sesiones hemos disfrutado del de profesor Yuan y Xianxie. Y hoy continuamos. Con la extensión del campo de chi. Expandir la buena información para recuperar. Y todos vamos a disfrutar mucho. Bien. Ahora vamos a organizar el campo de chi. Straight and upright. el cuerpo extendido hacia arriba if we are standing, also keep the body upright. si estás de pie pon el cuerpo bien extendido hacia arriba pae -hui, hui hacia arriba suspendido Huijin cerrado hacia arriba Los ojos miran horizon. un punto vacío en el horizonte on the pure blue sky. Enfocados en el puro cielo azul Muy, muy lejos Concentrate on one point. Concéntrate en un punto. Despacio retrae la visión. Close eyes Cierra los ojos suavemente. Listen Escuchamos el centro de nuestra cabeza. Observamos el centro de nuestra cabeza. Relajados totalmente. Relaja. Es fang son en chino, también podemos decir son, siente todo el cuerpo alrededor hasta los pies. el interior y el exterior. Sentimos nuestro corazón y nuestro pecho totalmente abiertos. Abierto abierto desde, desde tu propio campo de chi de tu país. Cada país tiene su propio campo de chi. Es especial. Y cada uno de nosotros. Of your Está también dentro de su campo de chi, de su país Now, our Ahora nuestros diferentes campos de chi de Merge los países together. Se funden juntos Se funden juntos con todo el campo de chi de la tierra nosotros estamos viviendo en la misma tierra nosotros disfrutamos de este poderoso campo de chi de la tierra. This is our home. La tierra se funde all, all con cada uno de nosotros, con todos. Siente la luz del sol, sunshine, el bello brillo de la luz del sol, chi, con su chi puro brillando earth, en nuestra tierra, light, en nuestras vidas en nuestro campo de Chi. Cada vida de los seres humanos, de los animales, montañas, océanos, todo es Chi Nosotros nos fundimos juntos Con este Chi Todos nos fundimos en uno Siente que todos conectamos con el junyuan chi original, con el chi puro, Imagine. imagina, Feel. sentimos que estamos vacíos, Infinite. que somos infinitos. Nosotros somos un cuerpo de chi. chi. El chi se hace enorme. Somos gigantes. Chi El chi de la Tierra chi body. es nuestro cuerpo de chi. We nosotros estamos profundamente conectados unos con los otros. Siente que ya somos uno. ahora sentimos que nuestro campo de Chi de la Tierra se funde con el campo de Chi de la galaxia transforma, se transforma en un bello espacio muy muy lejano muy muy quieto muy bello y tranquilo asombroso siente que el chi de la tierra está sostenido Uh, Por ese campo de chi galáctico. We are big family. Nosotros somos una gran familia de chi. nosotros somos Chi fluyendo y flotando en esa galaxia, en ese Chi de la galaxia totalmente relajados disfruta disfrutamos de nuestro viaje de Chi en este viaje de Chi en el chi de la galaxia. Ahora siente, ahora sentimos que en el chi de nuestra galaxia, está en el centro del universo infinito Inflate, del, del infinito en Chi original We are the of the nosotros somos el centro del universo oh, chi. todo es chi. Oh, chi todo es Chi puro abrimos nuestros corazones abrimos nuestra mente abrimos el pecho siente tu corazón Está sonriendo abierto el chi puro naturalmente penetra profundo en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo de Chi nosotros somos uno con el universo somos uno con nuestra galaxia y con nuestra tierra. Somos uno con las personas de diferentes razas. en este campo de Chi vamos a sanar y enviar buena información para toda China para todos los chinos especialmente a las personas que viven en Wuhan además al mismo tiempo nos sanamos a nosotros mismos Por nos purificamos a nosotros mismos porque nuestro chi está conectado nuestra información ya está conectada Nuestra tierra es muy grande comparada con nuestro pequeño cuerpo y además es muy pequeña muy tierna comparada con el infinito universo Así que hacemos una sanación para nuestra, tierra, para nuestra tierra, para nuestra casa. Necesitamos usar. Nosotros usamos el poder del infinito universo. Usamos el poder del universo para ajustar nuestro campo de chi con nuestra tierra mejorando China también mejoramos Australia América África Todos los países que están sufriendo the virus, sufriendo por el virus fire, por el fuego disaster, por algún otro tipo de anything. desastres todos nosotros ya, our honest, con nuestra honestidad, our respect, con nuestro respeto, respect, con nuestro respeto, para usar el poder infinito del universo, para cambiar nuestro campo de China en un segundo, en un instante, en este mundo. Especialmente, cambiamos el entorno, purificamos el aire, el aire en China. En Wuhan. El aire ahora es fresco. Claro y limpio. Nosotros confiamos, confiamos en el poder infinito y de la fuerza milagrosa del universo muy grandes, infinita puede cambiar cambiar la información y el campo de chi de toda la tierra rápidamente en un segundo siguiendo nuestra mente respetuosa, nuestros pensamientos respetuosos, con la esencia de nuestro corazón, con honestidad. Nosotros usamos nuestro pensamiento puro para contar con el universo. para comunicarnos con el universo. Cambiamos a un estado saludable, a un, a un buen estado. Limpio, todos podemos respirar libremente y totalmente disfrutando y relajados. Ahora sentimos, sentimos la información pura en nuestra tierra. Nos concentramos en los pensamientos de todos los doctores. Mandamos muy buena información a Wuhan. Ellos están muy certeros a la hora de recibir. Todos reciben positiva información. They can do the to the sanando a los pacientes los pacientes con el virus muy rápido muy muy rápido, muy rápido. todos ellos de la cabeza a los pies Inside, desde el interior al in al All exterior todo es Chi puro chi. el Chi puro the of the head. sobre todo en el centro de la cabeza pure. todo se vuelve puro Inflate. infinito Clean. Limpio Claro Eficaz Todos ellos son geniales Geniales para sanarse Sentimos el centro de la cabeza en nosotros mismos. Nosotros conectamos con los otros. Ahora somos un campo de chi preventivo. The earth. para la tierra off. lleno de build, de información del campo de prevención de chi Ahora sentimos, sentimos todo, a todos los pacientes usando nuestro infinito campo de chi del universo para fundirnos con su campo de chi. Lo sentimos a todos, rodeados de la luz de chi. Todos nosotros dejamos que la luz del sol, el chi de la luz del sol, va llenando todo el espacio, conectando con la luz del sol real nos dé ese chi puro del sol a todos ellos a sus corazones ahora ellos sienten fácilmente se sienten a gusto se sienten contenidos para sanar que se recuperan completamente. Todos reciben la información de confianza de que van a estar totalmente recuperados. Todos ellos se funden en una gran persona de chi, transparente, especialmente los pulmones. The y todo el sistema respiratorio se vuelve puro y transparente. El chi puro está fluyendo muy bien en el interior. Siente el brillo del sol puro brillando en su interior. Respiramos en tres tiempos, sentimos nuestros pulmones y el sistema respiratorio es saludable, poderoso y todos ellos sienten lo mismo. Ahora sentimos los otros órganos internos. Todos ellos son de chi, totalmente de chi. Siente el chi puro del universo continuamente In, estando dentro transformando nuestro interior of of y el interior de todos ellos nosotros todos cambiando juntos siente el poder infinito trabajando en el interior. Cuando podemos sentir Transformation. Sentir la transformación. Attention to the transformation. Pon atención en la transformación. We are nosotros estamos cambiando. También todos los pacientes están cambiando. Todos nosotros estamos cambiando. Nos ayudamos unos a otros mientras nos apoyamos a nosotros mismos. Ese es el efecto del campo de chi. Estamos en el mismo universo. Estamos disfrutando del mismo campo de chi de la tierra. Ahora nosotros sentimos a todas las personas de China. La mayoría de ellos hace más de medio mes que se mantienen en su casa. Están un poco preocupados y tristes, con tristeza, miedo. Imagina que tú eres... Un gran campo de Chi. Que tú eres el campo de Chi de la Tierra, el campo de Chi del Universo. Es luz, luz pura, que cubre toda China. China Toda China está en nuestro corazón. Todas las personas en China se funden en una gigantesca persona de chi. Nosotros reunimos en el interior de esa persona de chi Nuestro amor más puro Siente el corazón Masajea El corazón todos podemos sentir el amor del universo el amor hacia todos los países todos nosotros estamos a salvo y pacíficos con una sonrisa Abre tu corazón, confía sky, Todo el cielo azul our chest. Dentro de nuestro pecho universe, Todo el universo our chest. En el interior de nuestro pecho Sentimos el poder de lo infinito, el poder milagroso de la naturaleza. Todas las personas en China sienten el apoyo desde el universo del Hunyuan Chi original, desde el efectivo campo de Chi, para todos nosotros y para todos ellos. todas las personas en todo el mundo usamos esta este infinito, puro y efectivo campo de Chi nosotros también iluminamos Australia el fuego para todo se vuelve pacífico el gobierno de Australia y los bomberos pueden con mucha sabiduría Resolver el problema muy rápido. Con mucha sabiduría earth, en el bosque en el campo de chi de Australia. Everything is under control. Todo está bajo control. Also, Además, pedimos que al universo una gran lluvia una gran lluvia en Australia que detenga el fuego una fuerte y gran lluvia imaginamos esa lluvia en todo el entorno que apague muy rápido el fuego en la historia de China hay mucha sabiduría en mucha sabiduría Sabiduría en la que se usa el corazón puro para crear lluvia. Nosotros juntos, honesta y respetuosamente, estamos creando lluvia para Australia. Una gran lluvia. The el universo infinito hace todo muy de fácil sunshine, de, de repente sol, de repente lluvia ahora es, es muy buen tiempo para que llueva, llueva en, Australia. en Australia una gran lluvia Ahora sentimos en Sudamérica, África y otros países que están sufriendo por otros virus. Están en nuestro campo de Chi, y el campo de Chi de la Tierra que los limpia. Los limpia. Que todos los virus se mantengan lejos del ser humano con ese universo fuerte y poderoso el ser humano podrá vivir a su manera los virus se van se vuelven a su casa a su estado estacionario. Nosotros mantenemos distancias de ellos. Los virus disfrutan de su propia vida. Nosotros disfrutamos de nuestra vida. Siente la relajación. Totalmente relajado nuestro cuerpo y mente. Nosotros estamos vacíos. Estamos transparentes. Nosotros somos infinitos. Infinitos en el Universo. Siente nuestro campo de Chi de la Tierra. Ahora está completamente nuevo y lleno de vitalidad. siente el campo de chi alrededor de ti y alrededor de nosotros Maybe it's your room. en tus pulmones Maybe also. en But la naturaleza siente, siente el campo de chi The on the surface, near Siente el campo de chin, la superficie de la piel. Now slowly with our hands to the chi, strong chi Ahora traemos el Chi hasta el Tantien inferior y pon las manos sobre el ombligo. Siente el campo de Chi profundamente en el Tantien inferior. siente el chin en el interior es abundante, fluye bien todas las funciones son normales siente que todas las personas en el mundo están saludables abundantes en chi totalmente recuperadas todos los pacientes recuperados También enviamos buena información a nuestra tierra que vaya mejorando y mejorando con una vida confortable para los seres humanos que vivan en armonía con los animales y con la tierra para los países que vivan en armonía unos con otros siente nuestro universo es armonioso saludable todos nosotros estamos saludables estamos llenos de chipuro Ahora decimos Jaola tres veces. Jaola, jaola, jaola, ja ja mantén este estado agradable y saludable, despacio separa las manos y abre los ojos.